Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos... Eh, tengo algo que confesarles, básicamente algo que decirles Que es el hecho de que, bueno, como algunos de ustedes sabrán y otros no eh, Digamos, Wargaming, a través de, de, de Adam, que fue quien me lo comunicó me, me expulsó, digamos, del programa de CC Así que, no me juegan más con cosas de, de Wargaming De Chile Ando me pasó este en el juego, no sé qué Porque ya está, no puedo hacer más nada eh, antes podía mandar cosas a, o preguntar Pero ya hace un tiempo que no era lo mismo Bueno, no se podía hacer básicamente ah, Realmente sentí como que el laburo de los CC Desde hace un tiempo acá eh, No era el que, el que había sido en un momento O en su momento eh, A nivel de actividad con la gente Hay un montón de cosas que se habían perdido No sé, casos que ustedes pueden saber Por ejemplo el hecho de No sé si se acuerdan los códigos En la búsqueda del tesoro Después, eh, ¿cómo se llamaba ese? Que estaba el tan Rewards O sea, había un montón de cosas que te hacían interactuar con la gente El tan Rewards era un evento, pero estaba bueno porque lo iba sacando Te iban preguntando, che Nando, ¿qué hago? ¿lo saco? ¿no lo saco? ¿vos qué decís? Como que hoy en día, no sé, yo qué sé, lo noto distinto Ojo, yo no estoy diciendo que el juego está muerto Hay muchos que piensan que el juego está muerto Para mí el juego no está muerto, ni mucho menos Sigue sí, en los estándares de siempre, creo, realmente me gusta el juego, sigo queriendo al WOT y demás, o sea, me encanta. Pero pero bueno, ya en ese sentido no voy a seguir siendo CC, o sea, contribuidor de la comunidad de Wargaming. Eh, básicamente me preguntarán por qué, bueno, ¿por qué fue que me echaron? Bueno, básicamente por el hecho de que no podés hablar de política y si ves mi video anterior en el canal, eh, aviso que, me, que estoy arrancando un camino en la política. Punto aparte, también quiero hacer una mención. Y agradecerles a todos ustedes que me han apoyado y los que mandaron mensajes y agradeciéndole a todos. Por eso cumplo. Por eso cumplo ahora para, para. este tema. Después lo otro es el hecho de. Bueno, nada. De que estoy haciendo mi camino. Y que básicamente a mí no me va a callar nadie. ¿Entendés? O sea. No, no, no tengo por qué callarme las cosas. No tengo por qué no decir algunas cosas. mira yo te digo, la verdad, si te, es mi canal y lo tengo de 2017. 2017. Siempre dije lo que se me cantó las bolas, siempre planteé las cosas como quise y siempre dije lo que tuve ganas de decir. De acuerdo al momento podía expresarme de una forma o de otra, ¿bien? Pero nunca voy a dejar que nadie me diga lo que tengo que hacer o lo que tengo que decir o cómo tengo que hacerlo o cómo tengo que decirlo, ¿bien? ¿Hay matices? Sí. Ahora, que me digan vos no podés hablar de ciertos temas, bueno, listo, entonces está perfecto, échame porque yo sí voy a hablar de ciertos temas, ¿bien? Y ya te digo, si tengo ganas, se me encantan las bolas, hablar de, Ucran de Ucrania y de Rusia, hablaré de eso. Y si no hablaré de Rusia contra Estados Unidos, y si no hablaré de la política nacional, Y hablaré de todo lo que se me cante la bola hablar. Porque es mi canal y no es el canal de Wargaming, ni de Adam, ni de Watt, ni de What Data ni de nadie. Es mío, ¿entendés? Es mío. Y la gente que está acá es porque me apoya a mí y porque me queda a mí. Me quiera a mí. Dicho esto... Antes que nada, también quiero agradecerles a todos ustedes y decirles de que el contenido de WOT también va a seguir estando en el canal. Yo no voy a dejar de jugar al WOT. Bien, el WOT me gusta, tengo mi cuenta. Le he puesto Guita también en su momento. Bueno, hace mucho que no pongo, pero le he puesto guita en su momento. Y la verdad es que no voy a dejar de, de subir contenido. Voy a seguir subiendo contenido de World of Tanks porque, nada, porque me gusta. Me gusta el juego, está bueno. Y además, eh, yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Pero, bueno, nada. O sea, no, no puede ser realmente que, que no puedas expresarte libremente, ¿no? Ellos que se que se dicen tan tan pro digamos libertad, pro vida, pro que son tan así como se dice cómo es que tenemos esa palabra eh, no me sale ahora no me acuerdo cómo es pero como que son progres ahí va no me salía como que son progres ¿entendés? Entonces no, no no puedes hablar de esto ¿no? ¿por qué? Si es mi canal yo lo de lo que quiero entendés como si me ganaran ¿no? Porque es como si me pagaran quiero decir Nunca me pagaron un SOPE, o sea, muchachos, esto es una realidad. Yo sé que muchos de ustedes tienen sus laburos, sus empleos normales, no sé, vas a la fábrica, vas a la empresa, salís y te pones a jugar en Watt. <risa> bueno, en mi caso no era así, ¿entendés? Yo pretendí, luché mucho por el tema de del CC, hice diferentes cosas, planteé un montón de cosas. De hecho, la firma del tanque latinoamericano seguirá, si tienen ganas de seguir firmando, para solicitar obviamente yo ya no voy a hacer el canal para que o el medio de transporte para que ese tanque llegue ojalá que llegue tal vez no sé alguien algún cc que lo quiera retomar yo no tengo ningún drama ojalá ojalá porque estaría bueno es algo que a mí me gustaría o lo seguiré haciendo yo mismo no lo sé la verdad que todavía estoy como en, un, en una encrucijada eh, lo que sí tengo clarísimo en mi vida es el hecho de eh, digamos de hacia dónde voy no, en mi vida personal Personal laboral, quiero decir. Eh, y es esto, es ayudar a la gente, ¿entendés? O sea, hay gente que tiene mucho hambre, hay gente que pasa frío, hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para vestirse. El otro día fuimos a una villa a caminar y a hacer unas cosas. Eh, boludo, y todavía no tienen agua potable. 2020... ¿Qué estamos? 2022. No tienen agua, macho. No tienen agua. ¿Entendés? No tienen electricidad, ¿entendés? No tienen asfalto. ¿Entendés? Las calles son de tierra. Había llovido, me embarré hasta el orto. ¿Entendés? Entonces vos te piensas que van a ir a una empresa rusa a decirme a mí que yo me calle. Tienen un pedo en la cabeza, macho. Olvídate. Eh, se lo digo con todo amor y cariño, ¿viste? Porque seguramente lo van a escuchar y le van a cortar y le van a mandar esto a Adam seguro. Así que me importa tres pedos, básicamente. Me importa un carajo. Porque no estoy diciendo nada malo. No, no, no estoy diciendo nada que no sea mi opinión personal con respecto a la situación del país. O sea, simplemente digo que nadie me va a callar. Ni ellos ni nadie. Entonces, eh, hay cosas que yo ya no tengo ganas de aguantar, y yo tengo una hija, y tengo una familia, y tengo ganas de que ella viva una vida mejor, macho, ¿qué quiere que haga? Entonces, vos te pensás que yo voy a hacer CC antes de elegir dejarle un mejor país a mi hija, tal vez no sea el camino, yo qué sé, no sé, yo no hago futurología, no lo sé, ¿entendés? No, no tengo idea, pero lo que sí sé es lo que, es lo que tengo ganas de hacer y hacia dónde voy. Bien, eso estoy convencidísimo de lo que estoy haciendo. Les pido disculpas eh, a los que se están fumando este garrón de video. Pero bueno, quería darles las explicaciones a aquellos que les interese eh, de por qué me, me rajaron del, del programa de CC. Quería dejarlo bien en claro. Eh, que se enteren por mí y que no se corra la bola de que no, porque sí, pero se diciendo no diciendo no. Entonces, directamente yo voy de una a las cosas y soy un chabón grande, cortita de al pie, a mí no me venga con vuelta, Yo no te voy con vueltas, corta, como tiene que ser eh, Nada, creo que dije todo lo que tenía que decir No voy a volver a hablar más del tema de Wargaming, de los... De este tema, o sea, esto queda totalmente liquidado acá, finiquitado No voy a hablar más del tema de CC ni nada eh, Lo que sí... bueno, eso, ya saben, voy a seguir subiendo contenido de WOT Y subiendo contenido de... tirando de directo cuando pueda pero bueno, últimamente venía medio contrariado con ese tema, con algunas cositas y, y bueno, es nada. Así que será cuestión de de ver cómo, cómo seguimos, pero seguramente todo va a seguir bastante bastante parecido a lo que venía a lo que venías haciendo en el canal. Pero seguramente con más que un contenido nuevo, no sé, o tal vez me haga otro canal, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Además de este, este va a seguir siempre estando y voy a tener contenido para ustedes siempre porque les gusta, les gusta lo que hago, si no no estarían ahí del otro lado. así que bueno chicos, no les rompo más las pelotas vayan a vivir la vida, vayan, sean libres no se dejen aplastar la cabeza nunca por nadie siempre decí lo que tengas para decirlo con respeto decílo, pero decílo no te lo quedes porque después te hace mal te, va, te queda un nudo en la garganta, decir la puta madre ¿por qué no lo dije? bueno, anda y decílo y no dejes que nadie te ponga la, la bota o el, el, el pie en la cabeza y te aplaste no, no, no, va yo por lo menos pienso así ¿no? Eh, a veces sí nos tenemos que comer cosas nos, nos tenemos que comer situaciones de mierda pero bueno, no importa eh, después te recuperarás te echarán del laburo, te echarán de acá, te echarán de allá pero después vas a, vas a retomar o sea, la vida es, es cíclica todo el tiempo va y viene, va y viene a veces estás en la buena, a veces estás en la mala a veces estás en la buena, a veces estás en la mala es así, bueno amiguitos, besos cuídense, muchas gracias a todos ese like, suscríbete y nos vemos en el próximo video chau chau